Gracias Raquel y Fulvio, muy buenas nuevamente. Señores, es interesante conversar con Miguelín, sobre todo a mí que me fascinan los temas municipales y sobre todo que lo hacemos en gran medida para orientar y hacer de nuestros planteamientos una vía de comprensión de la municipalidad, del ejercicio del derecho municipal y sobre todo de esa relación que debe existir entre ciudadano, ayuntamiento, ayuntamiento, ciudadano. Y eso es lo que pretendemos, orientar y sobre todo fortalecer el esquema de comportamiento en el municipio. Pero advirtiendo con tanta eh, firmeza en una evaluación rápida, ...de cómo se están mal utilizando los recursos del municipio... ...y sobre todo cuando hablamos de policía municipal subutilizándose... ...es decir, eh, fuera de lo que es la función de un policía municipal... ...que por el hecho de decir policía no significa que tienen la facultad de represión... ...y lo hemos advertido, lo que se están buscando un gran problema... ...crea derechos para aquellos que han sido afectados por una acción irregular del ayuntamiento que pueden ser sometidos a la justicia en daños y perjuicios y condenarse a la municipio a pagar grandes sumas. No lo están advirtiendo, se cree que se tiene la autoridad por encima. No, la ley regula esa relación. La ley establece los límites, porque la constitución está. Francis, uh -huh. tenemos a Vladi desde el Palacio por el juicio que se sigue a Emily sí. y... Con la anuencia de tu permiso. Sí, ¿sí? dentro del. Tiempo. Vamos entonces a, a. Me lo devuelven ahorita. Sí. <risa> estamos en contacto con Vladimir. <risa> buenos, Blavis. Días, Blavis. buenos días, Vladimir. Adelante. Blavis. Buenos días, Vladimir. Muy buenos días a ustedes en el estudio y a todo el nordeste. Y a todo el que continúa, ¿verdad? En estos momentos, en el número uno, el de mañana. Así es, aquí estamos una vez más en el segundo tribunal colegiado del Palacio de Justicia de San Francisco de donde se espera que a partir de las 10 eh, de la mañana continúe el juicio de fondo que se sigue a los acusados de la muerte del adolescente Emily Peguero. Hablamos de Marlon y de su madre, Marlene Martínez. Eh, se recuerda, ¿verdad?, que en la pasada, eh, en la pasada audiencia eh, testificaron... Eh, ya lo que fue el perito, el experto el, en el mapeo de las llamadas, también hubo una, un una testigo, ¿verdad?, por parte de eh, la doméstica de Marlene eh, Peguero. Se recuerda también que parte de lo que conmovió ya en este juicio fueron eh, el testimonio de Adalgisa, la madre de Emily Peguero. Para hoy se espera de que continúen, el proceso de los testigos, en total se hablan eh, de 17, y hoy se espera entonces la continuación de este juicio. Eh, como de costumbre, ¿verdad? Ya apostados se encuentran eh, en, este, en esta sala los miembros de la prensa, y hasta el momento eh, es el ambiente que reina aquí en este segundo tribunal colegiado del Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís. Raquel Francis Fulvio. Informe que estaremos dándole... ¿El servicio? horario de inicio ¿no? es 9 de la mañana o 10? 10. 10 de la, de la mañana? mañana. Se espera, ¿verdad? alrededor de 10 de la mañana. Ok, bueno. Pues Muy bien, gracias. Gracias, Gladys, gracias hermano Gracias, Informe, estaremos en contacto. Ya sí. la población debe saber que a través de, de Telenor va a uh -huh. llevar las incidencias de este caso. Así es. Bien. fíjate fíjense. Entonces vivo por el canal 56 vemos, de Telenor con una cobertura Aún estamos viendo imágenes bueno, entonces, desde el Palacio moviendo, de Justicia. Sí. Para ti, eh, ubicándose el secretario, los ministros. Recordarles, públicos. recordarles, recordarles que la transmisión es totalmente en vivo por el canal 56 de Telenor. Excelente. Muchas, Muchas gracias, Vlades. Muy bien, muchísimas gracias, hermano. Gracias, Vladimir Paula, desde el Palacio de Justicia. Darle seguimiento por el 56. Pues fíjate, Raquel Fulvio, amables televidentes. Esto no es por ser contrario a la gestión, porque ustedes saben cómo pienso y cómo actúo. Y más bien le he sido un consejero gratuito y sin ningún tipo de... de al propio alcalde, desde aquí, demostrado. Me pueden buscar todas las grabaciones y todo lo que he dicho y cómo responsablemente lo asumo por ese derrotero le va a ir mal, va a encontrar obstáculos, no porque usted lo encuentre por oposición, sino porque la ley lo limita y hay cosas que no se pueden hacer. Y voy a pasar diametralmente al otro tema. Hoy, ayer, se reunió el Consejo Nacional de la Magistratura con el objeto de planificar lo que será la evaluación de los nuevos jueces, tanto de la Suprema como del Tribunal Constitucional. Pero hago de me detengo en la Suprema, puesto que allí ya existe la limitante de que estos jueces han cumplido el periodo de seis años, aunque hay muchos de ellos que pueden ser ratificados y llegar hasta 12 años, pero hay otros que no podría ser reelecto o ser fijado nuevamente porque han cumplido los 75 años y lo que corresponde es su eh, jubilación. Ahí es que forma parte eh, Josefa Castillo y Paliza, que ellos presentaron que se sea público la claro, elección de los jueces. Definitivamente. Es, es, que porque, es público. Se ha bueno, así. lo que pasa no, es que en este televisado. periodo no tienen la obligación de hacerlo. ¿Lo recuerdan ustedes lo, cuando Leonel Fernández fue televisado? Lo que Leonel Fernández realizara en el primer ensayo o puesta en marcha del de, plan sí. fue televisado. Y pudimos Totalmente. ver a todos y cada uno de los aspirantes y quienes fueron elegidos. Y demostraron transparencia. Lo que pasa es que en este juego que se establece ahora está más que planificado que sería la ficha del tranque y que Danilo Medina estaría colocando allí las fichas que le conviene. Usted se puede imaginar que la Suprema Corte de Justicia, que compone uno de los poderes del Estado, que debe estar distante del poder político y de un mandatario que se supone ya no va a continuar porque la constitución misma lo limita. Por eso votaron en contra de que no sea público. Es que pretenden fijar una posición porque se ha creído siempre que el que pasó, Leonel Fernández, puso sus jueces. Y hay que ver los juicios, y hay que ver los, pro, los proyectos de demandas, si se corresponden o si se ha sido persecución en contra del otro presidente. Es una falacia y una falsa para poder acometer un plan que verdaderamente fije allí, hombres y mujeres, que debiendo de tener la pulcritud en su ejercicio, porque es justicia de lo que se trata, la tenga con afinidad política, están dañando el propio proceso de elección. Por verse tan a la clarona que el que preside, que es el presidente, según la ley 138.11, es el presidente, no pueden exponerlo a que sea tan abierto de que se esté procurando colocar allí jueces que estén al lado de los intereses partidarios o políticos. Por eso hago el comentario, para advertir. Y qué pena que hoy día en San Francisco de Macorís, siendo una ciudad progresista, capital del nordeste, con tanta incidencia en la producción nacional, donde hay hombres y mujeres valerosos de trabajo, de cumplimiento, que no tengamos un plan, unidos todos, para promover jueces de nuestras entrañas, no para intereses míos ni de nadie, sino para que sigan el ejercicio que a la fecha como jueces han desempeñado en nuestro pueblo. Qué pena que las universidades, tanto la nuestra, la que yo estudié, la Católica Nordestana, como la UAS, Recinto San Francisco, no se hayan inteligido un plan para producir una opinión acerca de este proceso que debe ser vigilado y debe de, de Terrarse de allí las manos políticas, aunque tenga un componente político en la infraestructura de la elección, porque los jueces que van a elegir ni son abogados en su mayoría, pero sí son políticos que tienen intereses y están implicados en distintos hechos, con honrosas excepciones, porque sabemos que paliza no tiene aún ningún comentario que se pueda apreciar, que, pueda, que podamos decir que hay que investigar. En cambio, otros sí. Está el presidente del Senado, está el presidente de la República, que aunque han pedido enjuiciamiento, yo para mí entiendo que es un pedido ilógico e insensato, porque no han sabido producir, o planificar un verdadero acto que tienda a pensarse que al presidente se le puede investigar. Esas locuras yo no la comparto. Pero hoy las universidades, llamo a las autoridades universitarias, a los colegios, a las escuelas de derecho que nos interesemos en sentarnos, en crear esa mesa de trabajo para producir bienes jurídicos que sirvan de plataforma para orientar a la población y al mismo sistema de justicia para lograr un día la verdadera independencia de los poderes. Ese es mi mensaje respecto a ese tema. Y en el colofón, al final... Quiero cerrar advirtiendo algo. Un caso aquí en San Francisco de Macorís. Nos enteramos que en la oposición a la construcción del proyecto avícola Villar, en el día de ayer, irrumpieron en los trabajos cuatro encapuchados a tirotear camiones. Y, y agarraron a un operador Donde le dijeron que aquí no se va a construir Por encima de ello Nadie va a construir esto Señores Están perdiendo la cordura Es peligroso el trayecto que están tomando Si se tiene verdaderamente comprensión De que no es viable Lúchenlo porque la ley debe de imperar Pero amedrentar Y aterrorizar a mano armada, eso raya en la imprudencia y riñe contra la ley y el buen orden. Qué pena que se esté dando eso ahí. Parece ser que no tienen la razón quienes se oponen. Y tienen que producir, por encima de la razón y de la ley, tienen que producir daños. En este caso, Morales. Y a la propiedad. Qué pena que se esté dando eso en San Francisco de Macorís. No reproduzcamos un México aquí. Cuidado con eso. Y Dios nos libre de ver episodios que terminen en desgracias. Gracias. Como no, bueno, muchísimas gracias a ti, Francis.